Queridos gurufans, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su espacio semanal de la cerdez, el gurú de la lonja, hoy en versión godín. Pensando en todos aquellos godines que necesitan un buen lugar grasoso, cerdo para comer, pensamos justamente aquí en las costas del vikingo. Vamos a probar un poquito acerca de las delicias y cerdeces que nos ofrece este lugar para que puedan degustar de ellos cuando estén por aquí cerca. Estamos en la delegación Álvaro Obregón, en la bella colonia de Santa Fe, donde ustedes pueden encontrar estos deliciosos tacos. de la lonja. Bueno, pues estamos aquí con nuestro amigo Manolo. Manolo, muchísimas gracias por invitarnos a tu local. Yes, eh, la verdad es que teníamos muchísimas ganas de probar estas deliciosas costras. Cuéntame, ¿cuál es el especial diferenciador de tacos vikingos? La calidad. Okay. La calidad, la constancia y la el precio todo la calidad es buenísima el vikingo todo, todo es fresco toda la mercancía es fresca eh, pues, básicamente la calidad es la frescura la, la, la consistencia de esto Perfecto, la disciplina. Pues. ok no, pues eso me queda más claro. Ya empezamos a observar un poquito la calidad de los alimentos que se sirven. Oigan, qué delicia, Manolo, a mí se me antojan muchísimo. Sí. Oye, cuéntame, me han comentado que las tortas y las costras son tu especialidad. Sí. Cuéntame acerca de las costras. Ya más o menos me han contado los mitos urbanos, las sugerencias del público, eh, cómo son tus costras, pero quiero escucharlo de a voz de ti, Manolo. Las costas son este, un tipo de queso con carne, oh. tortilla de alito. Que son queseros por profesiones. Para eh. los queseros y de buen diente. Sí, claro. ojo. Todo, ricos. todo, todo. Santa Fe es queseros para empezar. okay Sí, entonces la costa es una, una, una especie de un gusto de un cliente, ¿no? Una petición de un cliente. Nace a petición de un cliente. Sí. Ok. Entonces, Teichborne te ya inventando otro tipo de costas: el burro, te, las tortas, ¿no? todo el servicio a domicilio, todo, todo. ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Oye, pues, ¿qué te parece que pasemos a cocina y nos expliques un ¿Sí? poquito cómo se hace el procedimiento? Vamos, Vale. Todavía. Perfecto, gracias, mamá. deliciosas costras que de verdad ya muero por robar. Tenemos el bistec, el pollo. Un pollo. El pastor. Ok. El suadero. Suaderito. Longaniza. Campechano tofuta. Qué delicia. Oye, ¿y cuál es la costra que más te pide, Manolo? La campechana. La campechana, ¿qué es? La con suadero. Bistec suadero. Con y bistec con longaniza. Oye, ¿podrías prepararme una campechana sí, para, para eso, ver qué tal? En efecto, Manolo no mintió, los, los ingredientes son de bastante calidad, vean nada más el listecito. Todo perfectamente cocido, ¿eh? mm. Manolo te ha sacado un 10, ¿eh? Bueno, ve acá mi famoso suadero, aquí está suaderín, suaderini, vean lo humeante mm. y lo crocante que está el queso. Para todos aquellos fans que sean queseros, como lo dijo mi amigo Manolo, es la mejor opción y qué mejor si están en Santa Fe. Vamos a echarle de esta de arbolito. De molcajetito, perdón. Salsita de molcajete para nuestra buena costa. Ay no más, Se ve deliciosa, señores. ¿Cómo echarle no palitos, Adelante, adelante, lo que guste, jóvenes. Nada más, no palitos. Para que amarre nomás, para que amarre. Y limón. Vean nada más, señores. ¿Esta de qué tamaño es, mano? Esta es la grande, se maneja como grande. Esta es la grande, señores. Vean nada más. señores los rumores son ciertos, las costras de los tacos vikingos son sumamente deliciosas gurufans mm. definitivamente está volado por mí uh -huh. Manolo, muchísimas gracias por recibirnos, por invitarnos y sobre todo, pues quiero que nos comentes en dónde te podemos encontrar, tu dirección, tus horarios y bueno, para que nuestros amigos y gurufans se dirijan contigo. Estamos aquí cerquita de Santa Fe, de la zona corporativa, de los colegios sí. de la Ibero, del Tec de Monterrey, por los puentes de los poetas, avenida Carlos Lazo y esquina con Tamaulipas, a sus órdenes de 7 de la 7 a.m. a 7 p.m. Domingos todos los días. Todos los días, todos de lunes a domingo, días los festivos. Los días. Algunos, algunos. Algunos. Perfecto. Manolo, muchísimas gracias. Un gustazo conocerte. Gracias. Esto es lo mejor de lo mejor aquí en nuestra bellísima Santa Fe, en este espacio dedicado para ustedes, Godines y sobre todo juntos Les agradezco mucho sus likes, sus suscripciones y sobre todo que nos sigan y nos den sus recomendaciones para ver a qué lugares vamos a ir nuevamente. Besos a los gordos.